Congreso. El presidente Alberto Fernández definió ante la Asamblea Legislativa las prioridades de su gestión para cambiar el rumbo que el país venía transitando con el matrismo. Recordó las medidas gubernamentales que impulsó desde el comienzo de su gestión, que tuvieron como norte el objetivo claro de ocuparse antes que nada de los que han sido olvidados. Frente a esta situación dramática de destrucción, hemos elegido a la solidaridad como viga maestra de la reconstrucción nacional. Al mismo tiempo, estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción. Esta definición nos obliga, esencialmente, a tomar una enérgica decisión en las prioridades. Para revertir ese cuadro, trazamos un programa integral y sustentable, desde lo macroeconómico, nos fijamos objetivos fiscales y de política monetaria que buscamos alcanzar a partir de la renegociación de la deuda externa. En uno de los anuncios más esperados de la sesión, Alberto Fernández señaló que en los próximos 10 días presentará un proyecto sobre la despenalización del aborto. Y en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. En otro pasaje de su discurso, el presidente se refirió a su reciente gira y las entrevistas con distintos mandatarios en las que se abordó el tema de la deuda externa argentina. Necesitamos no hacernos los distraídos ante lo ocurrido, porque el riesgo que acarrea tal distracción es la concreción de un daño inmenso que deberían soportar varias generaciones de argentinos. Nunca más a un endeudamiento insostenible. Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana y de espaldas al pueblo. Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso. En cuanto a derechos humanos, el presidente señaló que han encontrado un panorama de desidia y abandono en ese tema. La defensa de los derechos humanos no es la columna vertebral de un gobierno, sino la columna vertebral de la República Argentina en su conjunto. Sin memoria, verdad y justicia, la Argentina no puede ponerse realmente de pie. Vamos a recobrar el rol activo del Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Queremos asegurar con celeridad el papel que históricamente le correspondió al Estado ...en cuanto responsable de las políticas públicas... ...que garanticen el proceso de memoria, verdad y justicia. Fernández propuso abrir un debate respecto a la mejor democracia que aún nos debemos... ...e hizo referencia a la reforma judicial y a la Agencia Federal de Inteligencia. Propiciamos la creación de un nuevo fuero federal penal... ...que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción... ...en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferiremos parte de esa jurisdicción a la ciudad que así logrará su plena autonomía. De este modo, los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para ser, pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados. Estábamos terminando para siempre en la Argentina, con la manipulación de sorteos, la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido. Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia, sino con más y mejor justicia. De la mano de la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio penal vamos a impulsar un fortalecimiento de toda la actuación de la justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe. El mandatario subrayó que para que el proceso de desarrollo económico federal se lleve adelante, tiene que tener como protagonista importante al campo es allí donde hizo referencia al sector y las retenciones. Los hemos convocado para que con su esfuerzo colaboren. ...en la lucha contra el hambre. Los horticultores, los productores de fruta, de cereales, de carne o de leche... ...tienen mucho que dar a los que necesitan. Pero también deben hacer el esfuerzo aquellos que producen y exportan... ...porque tienen mejores condiciones en la Argentina de hoy. Que el campo crezca es uno de nuestros objetivos. Nos hemos ocupado de mejorar las condiciones... ...para que los productores del campo tengan un más fácil acceso al crédito. Hemos cuidado que el precio de los combustibles no los afecte tampoco. Una divisa estabilizada los ayuda mucho a la hora de comprar sus insumos. Partiendo de allí y queriendo preservar el mejor desarrollo del campo, hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones, en la que solo se incrementa uno de un total de 25 cultivos, que hoy están afectados por esos derechos. Nuestro apego a la idea de lograr el desarrollo a través de la inversión productiva y la generación de empleo es inquebrantable. Queremos alinear los factores productivos para la creación genuina de trabajo, el incremento de la productividad y la inserción internacional. Es en ese espíritu que vengo a proponerles a esta Asamblea Legislativa el tratamiento del proyecto de ley del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino. Provincia. El gobernador Axel Kisilioff abrió formalmente... El centésimo cuadragésimo octavo periodo de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense En su discurso, que se extendió por una hora y media Repasó los principales problemas de la provincia con críticas a Cambiemos Habló de las principales medidas que puso en marcha en estos 82 días de gobierno Se quejó de la coparticipación federal y anticipó una medida clave Que quiere que Buenos Aires pase a ser una provincia petrolera para poder sumarse al auge de Vaca Muerta. A pesar de la escasez de recursos, de los condicionamientos externos que encontramos, puedo decir que en estos 82 días estamos poniendo en marcha a la provincia de Buenos Aires. Tenemos que celebrar que después de mucho tiempo se han iniciado las clases en toda la provincia de Buenos Aires. ¡Sepan! que cuando llegamos al gobierno, las tarifas, una parte de la boleta, se pagaba en dólares. Lo que establecimos es una revisión integral de esos cuadros tarifarios, de esos acuerdos que se hicieron, pero también queremos ver si se cumplieron las inversiones que se prometieron. También queremos ver cuáles fueron las ganancias del sector. Miren, tenemos un mandato, tienen que ser justas las tarifas, tienen que ser razonables las tarifas. No se puede beneficiar a un sector a costillas del resto de la sociedad. Los vencimientos de deuda de este año son 220 mil millones de pesos. Cambió la composición de la deuda. Antes era 57% en dólares, ahora es 83% en dólares. O sea, se dolarizó la deuda. Que la deuda, como la dejaron, es impagable. Y hay que buscarle una solución que no ponga en cuestión... ...las condiciones de vida de los y las bonarenses ...que no ponga en riesgo el aparato productivo... ...de la provincia de Buenos Aires... ...no es para ellos que trabajamos... ...trabajamos para los y las bonarenses Economía. El secretario de Asuntos Estratégicos... ...Gustavo Vélez... ...dijo que el gobierno controlará la calidad y cantidad de cada peso... ...que el país pida prestado en el exterior... En sintonía con el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, Belis afirmó que habrá una unidad de seguimiento y revisión de la deuda pública y cuestionó a los paraísos fiscales. El elemento clave de la integración pensando en el futuro del trabajo también tiene que ver con el nivel organizativo de nuestros estados. Una economía 4.0 que tenga estados 4.0, que acompañen esos procesos de innovación. Estos recursos que descansan en paraísos fiscales ocasionan infiernos sociales al desfinanciar las arcas públicas, amplificar la volatilidad del mercado de capitales y quebrantar el sistema de incentivos para competir de manera transparente los distintos mercados productivos de bienes y servicios. Economía Popular El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Eduardo Fernández, habló tras la aprobación de la Ley de Góndolas. Dijo que la ley es importante para recomponer el mercado interno y fijar reglas para que las pymes no sigan cerrando y recuperar la rentabilidad. Es una ley importante en el marco de una cantidad de medidas que están tendiendo no a recomponer un poco este mercado interno y fijar algunas reglas que eviten que nuestras pymes sigan cerrando y en lo posible empezar a recuperar el nivel de actividad. Y las economías regionales, las que procedan también de agricultura familiar y de producción de carácter de pueblos aborígenes y comunidades, también van a tener un porcentaje de presencia en la góndola, ¿no? Eso es ...muy importante, junto con otras medidas, le digo, porque una sola no es, no alcanza para recomponer... ...tamaña de destrucción que se ha hecho del mercado interno y de nuestras pymes. Minorías La recientemente designada defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham... ...habló sobre cuáles serán las primeras acciones de la Defensoría que encabeza en pos de paliar la situación que viven los más chicos en nuestro país. Nosotros tenemos un plan de trabajo, yo presenté un plan de trabajo y después lo, lo, lo consensuamos con, con los adjuntos. Nosotros planteamos que el tema del hambre y la nutrición y La malnutrición es el primer tema de la agenda. No hay manera de eh, poder garantizar los otros derechos si no está garantizado el derecho mínimo a un alimento oportuno y de calidad. Eso tiene que ver no solo con la desnutrición y la muerte de niños por hambre, sino que también tiene que ver con la malnutrición. Es decir, niños con sobrepeso, uno de cada tres entrando al primario hoy, que están con sobrepeso por una ingesta insuficiente de, nu de, de nutrientes, ¿no? Hay ingesta de harinas eh, o, o solo de hidratos de carbono porque no hay una dieta balanceada. Entonces, los niños sin nutrientes no pueden afrontar, por ejemplo, el proceso de aprendizaje, de la misma manera que un niño que no solo desayuno a la mañana, sino que Además, sino la noche anterior. Los hándicaps son totalmente distintos. Salud. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, destacó que el hombre de 43 años que padece coronavirus COVID-19 en la ciudad de Buenos Aires ha colaborado intensamente con las autoridades tras detectar los síntomas de la enfermedad. Por su parte, Daniel Goyan. Ministro de Salud bonaerense, describió el alcance del coronavirus y explicó que a nivel mundial es un virus que está bien estudiado y que hay grandes avances que reducen el riesgo que el mismo representa. Eh, a nivel mundial es un virus nuevo, eso quizás produce como esta situación de zozobra, ante lo desconocido, pero es un virus que ya está bastante bien estudiado acerca de cómo, cómo se transmite, cómo actúa, entonces es un virus que tienen incluso una tasa de letalidad menor que el H1N1. Hay que ponerlo en contexto, eh, hay que eh, ocuparse. Tenemos un caso todavía importado que se están tomando todos los recaudos como para que no se disperse en el país y no cambie el estatus que teníamos todavía. Es decir, este, estamos en alerta con los equipos y lo que dice todo el mundo, el coronavirus se va a instalar, es un virus que se va a instalar en el mundo, como la, el de la gripe. En unos meses tendremos eh, medicación, vacuna, y hay que tomarlo así, ni, ni con poca, digamos, hay que ocuparse. Persecución judicial El ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, fue condenado a seis meses de prisión en suspenso y a 12 de inhabilitación para ejercer cargos públicos Por supuesto abuso de autoridad en la aplicación de la ley de medios al grupo Clarín en 2014 El dirigente consideró que la causa es un disparate Y que se trata de una persecución por parte de la justicia es un verdadero disparate, no tiene ningún sustento jurídico solamente se explica en el marco de la oferta, de la guerra jurídica, de la persecución política eh, esta condena busca ser ejemplificadora, es una señal disciplinadora que nadie más se atreva este, a tocar lo que ellos consideran sus privilegios que nadie más se atreva a decirles que tienen que cumplir la ley a quienes se creen que están por encima de la misma Sabatella es actualmente titular de la ACUMAR, un cargo que podrá seguir ejerciendo debido a que el veredicto leído este martes por el juez federal Ariel Lijo no está firme y será apelado. Pesada herencia. Después de perder las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal cortó los pagos de los servicios públicos en todas las escuelas, hospitales y edificios públicos. Así lo contó el ministro de Infraestructura de ese distrito, Agustín Simone, en diálogo con AM750. Nosotros encontramos un ministerio completamente parado. Más o menos a partir de agosto se pararon todos los pagos que tenía el Ministerio de Infraestructura, tanto, tanto en obra como en servicios. Y eso generó, por supuesto, eh, un parate en la obra pública, ¿no? Los contratistas, cuando dejan de recibir pago por los certificados de obra, eh, ralentizan o directamente eh, cortan las obras. Judiciales. Durante su discurso en la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández anunció que se desclasificará el material que la Agencia Federal de Inteligencia guarda sobre el caso AMIA. Esto ya empezó a tener repercusión, porque entre otros reclamos, se podrá ver cuánta manipulación hubo en la investigación. Sergio Burstein, integrante de familiares y amigos de víctimas del atentado a la AMIA. Es de vital importancia lo que Alberto Fernández eh, mencionó respecto al atentado a la AMIA el levantamiento de la confidencialidad de los archivos es importante pero lo más importante es que la gente sepa finalmente qué declararon los agentes de la y por qué los familiares decimos de que aquí se trabajó para que no se sepa la verdad la prueba de esto es Operación Cacerola Operación Cacerola es un mensaje directo del Departamento de Estado de Estados Unidos con la orden de echar a uno de los principales sospechados de ser responsable de planificar el atentado porque si se quedaba en el país y lo detenían al igual que a Soleiman Pur lo iban a tener que dejar en libertad porque no hay una sola prueba judiciable respecto de todo lo que se lo acusa a Irán o a Hezbollah. Son todos informes de inteligencia. Es, en definitiva, todo lo que apertó, si se quiere, un tal Jaime Estiuso, que en definitiva son todos este, informes de inteligencia. ¿Qué significa esto? Chusmerío. Chusmerío barato. Pero que nunca se pudo probar absolutamente nada. Gobierno. El presidente Alberto Fernández dio un discurso ante empresarios de distintos sectores en el almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. En su exposición, cuestionó a los empresarios porque pese a las medidas que se tomaron, aún siguen subiendo los precios. Hemos ayudado a toda la producción a empezar a recuperarse. Lo hicimos frenando las tarifas de luz y de gas. Lo hicimos frenando el aumento de combustibles. Lo hicimos abriendo el crédito nuevamente del Banco Nación y del Banco Provincia. No es posible que con todo eso los precios sigan subiendo. Y en esto quiero serles franco. Voy a ser implacable porque no estoy defendiendo un gobierno. ¿eh? Estoy defendiendo a la Argentina. Estoy defendiendo a los consumidores. Eso tiene que parar. Y tiene que parar fundamentalmente porque no tiene lógica que los precios sigan subiendo. Y vamos a ser inflexibles con este tema. Y lo que puede ser, y y todo sería más llevadero, es que los empresarios nos ayuden a contener este tema. Un poco con responsabilidad de ellas y un poco viendo si el Estado puede hacer algo por ayudarlos a contener el problema. Pero mucho me temo que el problema tenga más que ver con las expectativas que con la realidad. Con las expectativas de lo que puede pasar, expectativas que terminamos pagando los que consumimos. Y eso no tiene sentido. Empresariales. En un encuentro con otros expresidentes, el empresario Mauricio Macri salió del silencio con una polémica frase Más peligroso que el coronavirus es el populismo Criticó a los gobiernos populistas porque, según él, llevan a hipotecar el futuro el fenómeno que estamos viviendo, como decía, que recién comienza nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro, nos cree en el equilibrio macroeconómico y realmente compromete no solo el desarrollo, sino el futuro básico de sus comunidades judiciales. El Tribunal Oral Federal número 1 dispuso excarcelar al exministro Julio Debido, que estaba en prisión domiciliaria en la causa por presuntos desvíos de fondos en Río Turbio. Los jueces consideraron que no hay peligro de fuga ni posibilidad de que entorpezca la investigación. El periodista Carlos Pagni aseguró que los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso indiscriminado de las preventivas para evitar que se publique una tapa del diario La Nación, extorsionándolos por su inacción. De esta manera, la grave maniobra institucional habría culminado con la detención del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi, diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia sentamos lo preso a Ricardo Jaime y así terminó Jaime preso y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo, es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos, en muchos casos, como aberrantes. Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura. Tenemos una noticia de un periodista reconocido que dice algo que es muy grave. Decir así, es muy grave. Y en consecuencia, lo que hay que hacer es verificar eh, lo que él está planteando como una noticia se convierta en un hecho jurídico. En consecuencia, si pues, se demuestra este, esta situación dada jurídicamente y avanza el tema y tenemos una denuncia en el Consejo, en, en Comodoro Pide investigarán el delito. Nosotros investigarán, investigaremos si la conducta del juez es tal cual como lo dijo, como lo dijo el periodista. Oposición los ruralistas de la mesa de enlace llamaron este jueves a un lockout en la comercialización de granos a partir del lunes, luego de que el gobierno oficializara la suba de retenciones para productores de más de mil toneladas de soja. Gabriel Reymaker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. La temperatura que está subiendo es la del mal humor del campo. Se expresa a través de esta decisión que toma en principio Confederaciones rurales Argentinas, es bueno que aparentemente es acompañado también por las otras tres entidades. Desde el lunes este, hasta el día jueves de la semana que viene habrá un cese de comercialización de granos y hacienda en pie. Una respuesta a esta, a esta respuesta que dio el gobierno de incrementar los derechos de exportación que vuelven a generar eh, un, un golpe muy fuerte a todo el interior productivo. Persecución judicial. Adrián Grünberg integra el Tribunal Oral Federal número uno, que ordenó la excarcelación del exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido. A diferencia de sus compañeros, José Michilini y Ricardo Basílico, el magistrado siempre se pronunció a favor de que el exfuncionario, quien estaba en prisión domiciliaria en la causa por presuntos desvíos de fondos en Río Turbio, debía permanecer en libertad. En el caso de Viro, ya con dos años de prisión preventiva en su momento, el año pasado, se los cumplió el 24 de octubre, el 25 de octubre del año pasado, yo consideré que ya habiendo transcurrido el plazo legal y estando la causa ya remitida al expediente, a nuestro tribunal, es decir, culminada la fase principal de investigación, que es en la fase de instrucción, ya no había motivos serios, certeros y concretos para pensar que podía él entorpecer esa investigación, porque la, in la investigación principal, el nudo... ...ya estaba realizado en la misma fase de instrucción... ...tal cual como lo había dicho el juez de la instrucción... ...y, la, y el fiscal de la instrucción... ...y bueno, yo consideré que ya no había motivos... Para, ...para que siguiera detenido... ...por estos dos por estos causales... ...el tiempo que ya llevaba... ...y la imposibilidad de que pudiera atorpecer la investigación... ...o profugarse, ¿no? Salud. El ministro de Salud, Ginés González García... ...confirmó el segundo caso de coronavirus en el país... Se trata de un joven de 23 años que estuvo de viaje en Italia. Permanece internado en el sanatorio Otamendi. Se encuentra en muy buen estado general y está internado para asegurar la medida de aislamiento mientras. Tanto las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires Están buscando como corresponde Los contactos que parecería ser habido han sido muy poquitos Ese es el protocolo, se está cumpliendo perfectamente Tal como suponíamos se detectan Por el sector privado, lo he dicho yo Porque bueno, el tipo de pasajero de avión Concurre siempre más al sector privado Y por supuesto la importancia de haber consultado Frecuentemente y si uno tiene Fiebre, síntomas respiratorios dolor de garganta O alguna dificultad para respirar Y por supuesto el antecedente de un viaje a una zona Donde esté el virus con, con, con mucha circulación Política El PJ Nacional realizó su congreso partidario en el marco de la renovación de autoridades y en búsqueda de una lista de unidad Los miembros del partido se concentraron en el estadio ferrocarril oeste de la ciudad de Buenos Aires José Luis Gioja, presidente del PJ Nacional Fue un gran congreso con Muchísima representación con la vuelta de compañeros importantes como los congresales de Córdoba, como los congresales de, de Salta. Creo que es muy bueno festejar eso porque significa más unidad. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina.